A ver, ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan, cabrón, ¿Eh? espera, espera, espera, espera, ¿Qué, qué preferirían ustedes, weón? Bueno? Denme un segundo. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Encajar en la sociedad o ser feliz? Ser feliz. Díganme Puta. ustedes, ¿eh? No es por nada, pero yo estoy de las dos, weón. ¿Eh? ¿Qué pasa si yo estoy de las dos opciones, weón? ¿Ah? ¿Qué pasa si estoy de las dos opciones, yo? Porque me encajo con la sociedad y soy feliz, o sea, no... ¡Shut up, bitch! Mano, a vos te van a funar. Nah. ¿Cuántos no lo han funado? Esa es la pregunta Oye, no, es que, espérate, espérate, espérate y aunque, me, y aunque me funaran, weón Si a mí me prohíben en internet La gente me va a querer ver Porque si claro. tú prohíbes algo La gente lo quiere ver Si el porno está prohibido En la mayoría de las plataformas ¿Por qué vemos tanto porno de todas formas? Porque lo queremos ver y está prohibido. ¿A ¿Aquí llegó que aquí, aquí dijeras eso? Ah, porque me gusta el porno. <risa> <risa> Básicamente, me, me, me, me gusta el porno. Uh -uh. <risa> <risa> no me tomar en serio ninguna frase man, que termine en UU, hermano. No. <risa> en especial por cómo lo digo yo con mi voz, ¿no? así como de uh. Uh, así, uh, así como de uh, uh superes super, uh, super ahí uh, <ríe> uh, Se me se me, intento, se, se me intentó se me intentó escapar el demonio, gente, lo siento, se me intentó escapar el demonio. Gente, llegó el tío. Ya. Ahí tienes tu control. Ah, qué mierda qué hacer acá. Eh, ¿no? ah, una, ¿no? como una especie de Monopoly. Siente el micrófono. Acá, pero uso este. Hola, ¿con quién estamos? Estamos terminando el Cruz, el Tommy y ya. Hola, Cruz, hola, Tommy. No escucho ni nada. hola, tío. Hola, tío. Ahora vamos a jugar minijuegos. Me toca. Este tiene pinta de fácil. No me toca. Ahora empezamos a hacer las pelotas y empezamos uy, a competir sí, ¿no? entre todos. Esta va a ser mi parte favorita. Chao, Yoshi. Uy, ahí tuvo que está mi papá! Casi me tira, ah, no, casi me tira, wey. Casi me tira, weón! Casi me tira, papá. Casi me tira. Papá, no. No, papá, déjame. Voy ah, no. a perder, weón. Muy bien. Toma. ¡Mario! ¡Ven para acá! ¡Sí! Andate ¡Chao, Mario! Para una, ¡No! ¡Andate como pa' una esquina para armar una abuela grande! Uh, ¡Oh! ¡Casi! botella al Mario! ¡Corre, corre, corre! corre corre, corre. ¡Ah! ¡Oh, Dios, ¡Sí! ¡Tira, Mario! ¡Tira, Mario! ¡Tira, Mario! ¡Uy! <risa> tenéis que apretar este para tirarlas. Mira. Ah, el, B, el, B, no, el, ¡El B! El B en tu, <risa> B en tu caso, sí. ¡Oh! ¡La voy a pelear! ¡Me paga Yoshi! <risa> ¿Quién ganó? ¡Gané el... yo! ¡Gané yo! ¡Ganillo! Yo! <risa> ah, ganaste tú porque don... mientras más giras, por mientras más gente pura... tiene. Vamos a jugarlo de nuevo, ¿dale? Para que lo. para que practiquen mejor. Ya acuérdate. Con este, ten ten tenéis que, que apretar muchas veces y, eh, y rápido, ¿cachai? Y así se hace la pelota. ¿Viste? Entonces tenéis que mantener apretado y ahí con la vela podéis tirar. O oh, tirarme a mí, ay papá, casi me cagáis. Uy. Que <ríe> ay. Oh bien, maripón. Uh. Sí, lo voy a dejar tranquilo, mejor. No, papá, <ríe> okay. papá, te estoy viendo, no, no me lo tires, no me lo tires, no. <ríe> Al que le llegue esta wea va a morir por completo. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. Oh, Puta, pero no hace la bola de nieve No, pero es que tenéis que así, todo el rato ¿Cachai? Sí, Entonces me, no la, ahí todo. La wea, no, me, me desperdicié No, una bola de nieve enorme No, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cómo sigo, No, no, no, no, no, no, quiero interrumpir um, pero creo que no deberíamos de poner esta música porque tiene copyright, así que um, se los voy a explicar YouTube no me paga y tampoco lo ha hecho y probablemente no lo hará en ningún momento um, pero ese no es mi problema, mi problema es que cuando uso música con copyright mis videos no son no son recomendados de ninguna manera, así que um, voy a tener que ser yo el cover I see you walking on the street Loretta <laughs> nah, ya, chupelo. No ya, chupo, no, buenas just... noches.